Califa, buen día a la gente de, que nos acompaña en Pasión por la Pesca Bueno, Laguna Nueva que venimos a visitar Laguna Nueva, eh, los Claveles en Pringle, atrás de eh, ahí lo van a ver las imágenes de Ponto, exacto la bueno, laguna papá. como se ve muy buena, eh. muy linda laguna Bueno, acá eh, estamos llegando vamos a hacer una pesca embarcadito. Exacto, acá viene el muchacho este de Marci Rojas, Marci Rojas de Olavarría acá, mirá Justo ahora y mirad cuántas lanchas rígido hay. Este, que así que bueno, vamos a ver qué le podemos mostrar. Bueno, muy bien, ojalá tengamos buena pesca. Ojalá, que es lo que buscamos. Muy bien, están muchas embarcaciones, ¿eh? Sí, bastante, sí. Se están preparando. Bueno, nosotros estamos siguiendo acá el guía. Exacto. Que vaya, está amaneciendo, 7, 8 menos cuarto de la mañana. Recién mostrábamos la temperatura, ruso, 2 grados ahora mejor un poquito? 2 grados ahora tenemos ahí, pero bueno, estamos a una lomita acá, ¿eh? No debe haber subido los 2 grados todavía, todavía no salió el sol. El día va a estar lindo. Sí, tiene pinta muy buena, poco viento, ideal para, para andar en la laguna. Bueno, acá estamos dando vuelta al monte, estamos llegando al lugar donde vamos a desembarcar con el guía Maxi Roja que nos dijo, ya hay unos cuantos botes adentro del agua, ¿eh? Temprano la gente... Bueno, le vamos a ir contando cómo se desenvuelve el día. Tengo esperanza que vamos a pescar re bien, re bien. Maxi, buen día. Hola, califa. ¿Cómo estás? Días. Buen día. Todo bien. ¿Todo bien? Gracias por estamos? la invitación. No, por favor. Acá estamos. Vamos a un ratito a pescar. Vamos a hacer una pesquita de Pejerrey. Embarcado. A ver cómo está todo. Perfecto. Estamos con los amigos allá que son Jeremías. Jeremías y allá. Jeremías, ¿cuál es? Allá. Agustín. Agustín y Jeremías. Sí, sí. Tengo alguna cañita ahí. Bueno, lindo día. la Mañana. Día. Está fresquito, oh, lindo vientito. Está movida la laguna. Bueno. Está lindo. Hoy no va a ir. Bien. Muy bien. Pero muy bien. Si ya arrancamos, ya arrancamos. Bueno, tenemos Jali, al agua? arrancamos, tiramos la niñita al agua. Vamos sí. a ver cómo nos va. Le quiero agradecer al Vasco Rupea. Carnada espectacular. La casa de la carnada en Olavarría, avenida Pringles y Sarmiento. Muy Mirá bien. la mojarra que nos da la medida espectacular. Perfecto. Abundante. Así que bueno, ahí Después, estamos. Hola Barría, señor. Muy bien. Acá estamos. Ahí. Pasá por Olavarría, avenida Pringles y Sarmiento. El Vasco Rupea. Buena carnada. Bueno, ¿con qué plan empezamos? Vamos a arrancar con una bollerita de tres y con una bollerita de dos a dos metros más o menos vamos a hacer un tirito, vamos a probar a ver si está el pescadito El día está hermoso, el sol está saliendo Día soñado, planchado, muy bonito día Bueno, gracias una vez más por invitarnos ¿eh? Cali, por favor, bienvenido sea. Hola, ya lo tengo Agustín, hola Agustín Hola Cali, ¿cómo andan? Hola, muchas gracias bueno, Rosito, qué va, con un pasternoster, o ¿allá? Sea? Pasternoster, la que trajimos, pero bueno, el guía nos va a proveer de otra línea si no funciona. Bueno, dale, vamos. si le podemos hacer burla de compañero a vos. Exacto. Con el nientudo, no quiero ser este egoísta y sacar yo. Exacto. Están sacando un buen rey. Muy bueno, sí. Pero bueno, hay que pagar derecho el piso. Sí, ya estamos acomodando, ya estamos acomodando. <risa> Qué día espectacular. Un sueño, un sueño. Falta el asado, pero bueno. Ahora viene. Ahora vienen los choricitos, supuestamente acá. Estamos bien equipados. Muy bien. Pasca de hecho, espectacular, de arriba, de los niños Muy bien, muy bien. espectacular los dos, ¿eh? <risa> qué buen pescado. ¿eh? La una es hay pica. que venir. Sí señor, muy bien, muy bien. Espectacular. ¿Qué vemos? ¿Vos sabés que estábamos un poco al medio? Qué importante que tener un buen guía, ¿eh? porque estábamos un poco al medio, no picaban mucho, se sea, sacaban ellos, nosotros pintados, digo Maxi, vamos corriendo más a la orilla que seguro están. Así que con un buen guía como Maxi, Maxi, Ahí estamos, movimos la orillita, esta laguna es pesca segura. ¿eh? Falta lo mejor todavía, que lo estamos dejando para atrás. falta lo mejor. No vamos a contar todavía. No, todavía no. Qué hermoso. Oye, la verdad que piensa que estueta. es que vamos sí a montar ahí, mirá. ¿eh? Vos cómo vamos, mirá como vamos. Mirá. <risa> mirá. espectacular. Nah, qué mirá tu pescado este cali. Qué buen pescado. Dame una conservadora. Eh. Hermoso el pejerre. Bueno, acá no estamos cambiando lugar después de, de tener una exitosa pesca en la parte más honda Dijo Maxi, vamos a probar si podemos agarrar pejerreyes grandes en la parte baja Nos estamos metiendo acá en los juncos, como se ve ahí Se viene el almuerzo, en el cual Maxi ahora va a prender el chulenguito que tiene el chulengo para cocinar Y nosotros vamos a intentar agarrar los grandes que dicen que están acá Ojalá que tengamos suerte, nos estamos metiendo en la parte baja 40-60 centímetros de, de hondura. Se ve re lindo, atractivo, mucho jungo. Esta laguna tiene de todo, tiene hondura, tiene parte baja, tiene jungo. Muy pero muy bueno. Dice que hay pejerreyes grandes acá. para que se que se nos dé. Estar están. Ruso, ya prendieron el fuego, Ruso Ya prendieron el fuego los chicos Ahí eh, en, el, en el bote no, van. no En el bote, pecar. mirá que, que, que, que ingenialidad eso este, Está costando agarrar un poquitito, pero ya está eh, Vamos a cocinar arriba del bote, de, parrillada, en un Parrillada y choricito de lo de Quique, ¿no? Sí. De lo de Quique Quique Godoy Exacto Y bueno, vinimos al Bajo, un lugar soñado esto Para quedarse y vivir acá en el Bajo este, pero vinimos más a comer que a probar. ¿eh? Pero bueno, estamos con las cañas en el agua. Vamos a ver si por ahí tenemos algún pique y de ya para almorzar. Exacto. Cali, acá tenemos el primero los juncos muy bien, nos ponemos ¿Eh? los bajitos lo baleando ahí sí, baleando un poquito un buen rey ¿eh? oh, oh, increíble Cali esto mira como quedó un Mirá. grande Quique carnicerías Quique muy bien Terrible. Mirá, mirá. A In, ver, impresionante. Pecherita de que, que voy. Muy bueno. Qué bien se cocina ahí. No dejamos de pescar nunca. En ningún momento. Siempre con la cañita en el agua. Toma Cali, este te Mira toca a vos. Sanguchito, espectacular. Buenísimo. Espectacular. Bueno, también de buen servicio. Sí. Arriba, sí. servicio. <risa> Completísimo. <risa> completísimo muy bien muy bien pesca, cocina todo incluido Pescado, ¿eh? Hermoso, hermoso. Muy bien. Muy bien Luis. Cambiamos lugar, empezamos de vuelta. Muy bien. Excelente cocinero ahí. Excelente, ¿no? Cocinero de primera. Guía, cocinero de todo. De todo. <risa> Le falta, bueno, eh, ya vamos a ver después. Pero anda bien, ¿eh? Estamos en un sector donde los pescados son chiquititos, mira. Y más te digo, no sé si un dietudazo este, eh. Otro talofate. Otro ruso, qué pesca hermosa, qué pesca hermosa. Lo que es la laguna ahora es un sueño, eh. Vos sabés que yo vine hace, ¿eh? muchos años vine acá, a esta laguna, siempre me gustó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 Espectacular. De primera. Bueno, gracias a Maxi que nos permitió venir acá, también al propietario de La Laguna, el encargado de La Laguna, en el cual también le vamos de información. Déjame agradecerle a José Rodríguez por la excelente plateada que nos dio. ¿Ya tengo acá. mira que media plateada. Espectacular. Muy buena, sí. Sí. Excelente tamaño sí. y buena cantidad. Y aparte también nos dio, mirá, bien tudito, ¿eh? Fresco y coloreado. ya. Fresco también tiene. Ajá. Buchardo 1051 y dentudo coloradito también. Color naranja. Bueno, estamos. La verdad que tendríamos dejado de pescar ya porque hicimos una cuota hermosa. Mira los anzuelos, se comió. Los Pero. pero es tan peleador este pejerrey que, que te da no sé qué dejar de pescar. Así que vamos a tener así que volver. Que un ratito más. ¿eh? ¿Cómo nos vamos a volver? Bueno. Vamos a ver si podemos hacer también alguna pesquita.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 terminamos con la pesca, lo que fue laguna aquí eh, los claveles tremenda tarde quedó, miren lo que es laguna un sueño, y miren lo que es la pesca también, terrible pesca re contento nos vamos para el arroyo, felices buena pesca gracias a los chicos gracias a Jeremías, a Agustín que está ahí, al Rosito, a Maxi nos vamos, tranquilo a casa después de una buena pesca De pescar, la pasamos bárbaro, le hicimos nota al guía, pero ahora le vamos a hacer una nota al encargado de la laguna, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Bien, vamos a informar un poquito al pescador, Jorge, Laguna, Los Claveles, ¿usted está encargado acá de la entrada? Sí, estoy encargado acá de la entrada, nosotros somos los que cobramos, nosotros somos los que atendemos a la gente, nosotros somos los que somos responsables de este, de este lugar. Hermoso Som lugar, hermoso Som lugar. Estamos tratando de, de ubicarlo bien lo más posible, nosotros quisiéramos hacerle los baños, pero lamentablemente no se le puede hacer nada a esta laguna porque rompen todo. Claro. Eso es lamentable, es lamentable. Como ustedes ven, están los caminos todos arreglados, desde adentro hasta afuera, que estaba todo muy desordenado. Bueno, eso lo vamos ordenando y bueno, queremos ordenar los baños, pero es complicado, es complicado. Bueno, todo su tiempo, Jorge, acá el predio está hermoso. ¿La gente le gusta? ¿Vino mucha gente hoy? Sí. Cuénteme un poquito, ¿qué días pueden venir? No, y nosotros estamos abiertos de lunes a lunes, eh, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, tranquera abierta. Y de las 6 de la tarde a las, 10 de la, ah, perdón, a las 7 de la mañana, del otro día, tranquera cerrada, los que claro. vienen a acampar, ¿no es cierto? Eh, en caso de emergencia, se les la tranquera, si no, quedan eh, adentro. ¿Eh? Eh, Vemos que hay gente que se va a quedar esta noche Hay bastante, sí esta noche, y se quedan bastante, sí gracias a Dios esta noche hay un grupo bastante grandecito que van a quedarse Los que vienen y se quedan de noche, se tienen que quedar de noche, no pueden salir, ¿no? No, o sea... No no, no, no, no pueden salir, no siendo de emergencia, claro o por razones de tormenta, que se nos viene la tormenta o algo así Bueno, ahí tratamos de que porque mal. los caminos se ponen muy bravos acá, ¿no cierto? Muy bien Esa situación lo no hacemos Bueno, ahí figura el teléfono suyo abajo en pantalla Días de lluvia o que llovió el día anterior, hay que llamar por teléfono. Exactamente, pues nosotros lo tenemos cerrado, eh, por la zona del camino, acá se pone muy bravos los caminos, entonces cerramos la laguna, eh, cuidamos los caminos de afuera y los caminos hacia dentro del campo, ¿cierto? Pues, sí, sí. Eh, y tratamos de ordenarnos en todo eso. Y el <risa> tema viento también, lo manejamos eh, con 25, no más. ¿25 eh, kilómetros? 25 kilómetros, hasta ahí nos manejamos. ...por eso mucha gente por ahí me están llamando... ...porque tenemos un grupo... ...para y... los que vienen a pescar embarcado, ¿no? que viene a pescar de costa, venga con el viento que sea... Ah, ...sí, lo de costa, mejor, cuando más viento hay, mejor para los de claro, costa... ...claro, eh, ...después, sí, solamente para los embarcados ese tema... Eh, ...no, y no tengo... Bueno. ...ah, y a la vez, le estamos agregando cosas a la laguna... ...que le hemos hecho un kiosquito... ...tenemos de todo un poquito... ...y ahí estamos, que si Dios quiere para la semana que viene... Vamos a tener carnada viva. Ah, muy buen punto. Muy eh, buen eso punto. también, que eh, a esta laguna le hace falta porque hay mucha gente que viene de, de lejos y Claro, que no tiene dónde comprar carnada. No tiene, nada. tiene dónde comprar carnada y acá nosotros vamos a tratar de, de hacerles ese servicio también, ¿cierto? ¿no es cierto? Vamos a usted. volver, eh. vamos cuando a volver a pescar de costa con nuestra cámara. Eh. Cuando, cuando Tenemos tira. que mostrar a la gente que también tiene pesca de costa. Me encantó la laguna porque. Bueno, nosotros estamos muy contentos y agradecidos que hayan venido. Estamos de Pontoa ¿a cuántos kilómetros estamos? A 8 kilómetros. ¿Y de Pringles? A 35, 45. ¿45 total de Pringles? Y de Pringles. Sí. Muy bien, cerquita, eh, estamos cerquita, bien, sí. estamos bien. Con buenos caminos. Buenos caminos, exactamente. Gracias, Jorge. Que, no, gracias a ustedes y gracias por venir. Muy bien, y ahí veíamos eh, la buena pesca que seguimos teniendo. Mucha gente ese día, ese sábado estuvo muy bueno y ahí teníamos la nota de Jorge en el cual nos explicaba que se puede pescar de costa, se puede pescar embarcado y nos podemos quedar de noche, que esa es una buena noticia para aquellos que le gusta acampar. Tiene una costa terriblemente linda, muy, muy sana, muy limpita en el cual seguramente la pesca de costa debe andar muy bien y también bueno pasar un sábado y domingo allí en familia o con amigos, eh, imagine, lo imaginamos con... Este, buena carpita, un buen asadito, la verdad que eso viene muy bien para nuestro, nuestro deleite y para el corazón, para la vida misma, así que bueno, a disfrutar de esta laguna que es económicamente muy, muy barata eh, para pescar y el pescado, ahí lo teníamos, espectacular. Seguramente volveremos para hacer una pesquita de costa y así mostrárselo a ustedes.